Mario sabanero. El chirigüe sabanero, Cicalis luteola, es una especie de ave paseriforme perteneciente al género Cicalis que integra la familia Traupidae. Algunos autores lo consideran en la familia Embericidae. Tiene una amplia distribución que incluye América Central, las Antillas, y Sudamérica. Nombres populares. Se le denomina también de Sabanero en Costa Rica, mixto, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chirué en Chile y Perú, Canario Sabanero, Colombia, Zacatero Amarillo en México, Pinzón Amarillo, Honduras, Nicaragua, Gorrión Canario Sabanero, México o Semillero o Chirigüe, mide aproximadamente 14,5 puntos centímetros, es pardo, oliváceo por arriba, con la y el dorso estriados de negruzco, loro y área ocular, amarillo vivo, rabadilla, oliva, ala y cola, marrones, por abajo es amarillo, con el pecho lavado de pardo, la hembra es más marrón por arriba y parduzca por abajo. Sus caudales blanquecinas primarias negruzcas con ribete verdoso en la parte exterior. Coberturas pardo negruzco con bordes grisáceos. Las pequeñas amarillentas. Distribución y hábitat. Su área de distribución incluye Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts y Davis. Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surimán, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Se le considera localmente extinto en ánguila. Su hábitat natural incluye pastizales subtropicales y tropicales, sabanas y humedales, pantanos, ciénagas. También habita áreas cultivadas y zonas urbanas y arboleadas. Habita hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. La subespecie del cono sur Luteipentris es común y extendida, encontrada en cualquier lugar con pastos. Las poblaciones andinas son más fragmentadas encontradas en hábitats con pastos húmedos. Las poblaciones más tropicales en México, América Central y Venezuela habitan en áreas con pastos cortos. He visto en grandes bandadas pareciendo nómadas. Al migrar puede volar en grupos compactos. No es común verlo cerca de habitaciones humanas. Al contrario, del chirigüe azafranado recorre el suelo y posa en arbustos y cercas. Duermen colectivamente en tacurales. Alimentación Se alimenta principalmente de semillas e insectos, aunque también consume frutos. Reproducción Durante el tiempo de nidificación entre septiembre y marzo, los machos se levantan y después caen, manteniendo su canto por más tiempo. El nido es construido en el suelo, escondido entre plantas como cactus o zarzamoras, hecho con pasto y forrado con crin de animales. La anida es de 3 a 5 huevos de fondo azuloso con pintas rufas, a veces formando un anillo en la parte más ancha, el tamaño promedio es de 19 x 14 milímetros. Vocalización El llamado es un sit-sit, sit, agudo y delicado, el canto un flujo suave y variado, determinados Mezclados con chillidos y zumbidos, a menudo dado en pleno vuelo con el pileo o erizado. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.